Ya tienes claro cómo realizar tu artículo o anuncio publicitario. Ahora manos a la obra. Te pones delante de tu computadora, tablet o celular y empiezas a escribir. Pero, ¿qué consejos podrías necesitar para el texto? ¿Cómo empezar? ¿Cómo definir el principio? ¿Cómo nos dirigimos al público? Debes crear un anuncio de 10 y por eso aquí tienes 10 consejos que considero importantes a seguir una vez que inicies. Por favor, prepárate emocionalmente a escribir. Sonríe al escribir. 1. Sé breve, concreto y atractivo. No hay que ser reiterativo. Cuanto más concreto mejor. Nada de meter paja. No hay que ser coloquial. Pero sí, intentar ser lo más accesible en el lenguaje. 2. Crea un titular para recordar, que no sea meramente informativo del estilo Víctor organiza una gran fiesta, sino algo más creativo u original que obligue a abrir el documento mail y querer saber más, al estilo la fiesta que nadie quiere perderse. 3. Por lo general el titular deberá ocupar cuando mucho dos líneas, debes crear un sentimiento de curiosidad. 4. Utiliza la tercera persona. 5. No redactes extenso, como máximo dos hojas y una estructura única con los elementos que has visto. 6. Escribe como si quisieras convencer a tu mejor amigo. La mejor forma de expresar las ideas es pensar en ellas como si tuvieras que convencerte a ti mismo o a alguien cercano. Intenta captar la atención, hazla atractiva. 7. Incluye imágenes o videos. Como sabes, una imagen es mucho más atractiva que un párrafo, aunque también es indispensable un buen contenido. Busca alguna foto representativa de lo que quieres comunicar y no dudes en añadirla. Puedes añadirla en el mismo documento o bien adjuntarla en el email. 8. Utiliza las citas. Si cuentas con declaraciones de alguien a cargo de la organización, no dudes en utilizarlas para generar credibilidad y confianza. 9. Estructura bien la información. Ve de lo más importante a lo menos importante. Debes crear interés lo antes posible para que no deje de leer la primera de cambio. 10. Tono. El humor está bien, pero mejor no pasarse. Debes escribir en un tono informativo, claro y mantener una imagen de que se está informando sobre algo interesante e importante. No debes transmitir la sensación de que quieres colar publicidad encubierta. Espero te sirvan estos 10 consejos y por favor hazlo, redacta.